Este año comenzamos eh, no con un proyecto curatorial como una exposición eh, de grupo, una exposición colectiva, sino tres individuales que queríamos destacar. El trabajo de dos artistas que están ocupando la sala 1 y la sala 2, eh, quienes desde prácticas muy diferentes están abordando maneras en, en que se podría entender el diseño en un campo más ampliado y no únicamente algo relacionado únicamente como algo utilitario, sino cuestionando como los mismos límites en que se pueden eh, trabajar y operar desde el diseño, ya sea el diseño y escenografía de cine, como es el caso del proyecto que están viendo acá, de Berro Colía y Andrea que quienes eh, trabajan desde Guatemala y quienes tienen en sí una práctica individual por su parte, pero trabajan como colectivo. Y en este caso es en sí un trabajo interdisciplinario porque no solamente envuelve el diseño y el arte, sino también el cine, eh, porque lo que están viendo es el resultado y el registro y una instalación de un trabajo de escenografía que hicieron para una película de Julio Hernández, quien es un director de cine guatemalteco muy conocido en el campo del cine en Centroamérica y en Latinoamérica en general. El, la escenografía que realizaron fue hecha para una película que lleva el mismo nombre eh, del trabajo, Ojalá el sol no esconda, que eh, narra la historia de un indígena punk, es el personaje principal, quien eh, cuando va a visitar eh, a su hermana en una aldea, el eh, indígena vive en la ciudad de Guatemala pero se va al campo rural, en esa visita se encuentra con una avioneta de un eh, cartel de droga que, ha sido, que tuvo un accidente en medio del camino y es lo que vemos acá en la escena que ocurre, una de las primeras escenas de la película en donde la contribución que hacen los artistas como su idea de diseño es eh, literalmente hacer una representación realista de, de este momento pero en vez de eh, crear un tipo de eh, como efecto visual ¿no? eh, un efecto digital eh, que podría tal vez hasta costar más en términos de la economía que siempre se lleva uno sabe que los crear cine tiene como unos presupuestos bastante altos. Lo que ellos deciden es hacer una especie de eh, imagen análoga, ¿no? De algo que podría tener más efectos, ¿no? eh, Entonces, es efectista eh, en un sentido muy modesto de, de la práctica, más no efectista en el sentido de que hay un aparato tecnológico de postproducción que, que está cre creando esa imagen. Cuando la vemos fotografiada, eh, claramente hay una cosa muy, eh, digamos que está muy ligada a un debate en términos de la representación que uno ve en la obra de otros artistas cuando eh, algo representado como hiperrealidad se inserta en un campo de la ficción, en este caso en una película que tiene una historia. Eh, uno no sabe qué es lo real o qué es la ficción, ¿no? Eh, más, sin embargo, eh, todo el plot de la película y las demás escenas eh, sí están arraigadas a cosas que, que, que ocurrieron en eh, anécdotas y momentos de violencia que han ocurrido en los últimos años o imágenes eh, muy iconográficas de una realidad inmediata social y cultural e histórica que es el narcotráfico ¿no? en América Latina. Eh, pero lo que vemos de una entrada es que lo hacen como con un humor muy bizarro, ¿no? como la forma en que se apropian de, de esta imagen. Entonces, la um, exposición está eh, mezclando una serie de fotografías de estas escenografías en, puestas ya en escena, alguna documentación en video eh, de, detrás de los bambalinas, a veces aparece el director ahí, eh, Julio Hernández, que eh, también se, básicamente es a través de él, en relación con un diálogo con los artistas, en que crean estos props muy ficticios y de nuevo como muy análogos y muy eh, homemade, ¿no? eh, para una producción de cine que uno pensaría que tendría que tener como, eh, como otros códigos visuales, ¿no? Ahí yo les conté la historia, digamos, muy eh, en términos como de sinopsis a partir del personaje principal de esta película, pero eh, la pieza que ven y la película en sí, todo gira en torno a un hecho real en Guatemala que ocurrió en el 2011, en el borde entre Guatemala y México, en una finca que se llama la Finca de los Cocos, donde hubo una masacre cometida por una banda asociada a los Zetas, donde mataron y decapitaron a más de 21 trabajadores de la finca. Y fue un acontecimiento muy importante en la historia más reciente de Guatemala, porque desde los tiempos de la guerra, desde los 80s donde, pues, y 90s que están muy, digamos, casi como acostumbrados ¿no? eh, a todas las noticias de masacres y de decapitaciones, solo hasta esa masacre en 2011 se volvió a tener tal noticia. Entonces realmente en el imaginario colectivo se volvió como un hecho muy importante y ligado a una violencia que tal vez está muy cercana hacia el futuro de unas... Eh, una violencia que tal vez sí está amenazando digamos, la región entera que está relacionada al narcotráfico y las bandas en México. Eh, de nuevo, para contar un poco esta historia muy macabra, los artistas eh, trabajando como escenógrafos o como diseñadores de escenografía deciden eh, hacer una situación muy bizarra donde, de nuevo, a partir del realismo y de la literalidad de la imagen, ¿no?, eh, a partir de los documentos eh, de los policías que hicieron el levantamiento de los cuerpos y las fotografías que igualmente circularon por internet y que estaban también en los archivos de la policía, realizaron unos props eh, de esos cuerpos decapitados a escala uno a uno, no a escala real, y puestos en una escenografía, no necesariamente en la, loc en la locación donde ocurrió la masacre, pero sí creando... Eh, a partir de una ficción, lo que ocurrió en, esa, en ese acontecimiento. Eh, en, la, en la instalación que hicimos junto con los artistas, eh, se realizó de nuevo una de, de esas escenografías bastante básicas, pero lo que queríamos mostrar era, tanto para la gente de cine como para los artistas, era de, de qué manera cosas tan simples y tan eh, hechas a mano y tan económicamente como posibles de hacer, ¿no? eh, pueden convertirse en una posibilidad del diseño para hablar de un hecho tan importante o real, eh, y que es de importancia para la memoria colectiva, pero a través de un trabajo de ficción entre el director de cine y los artistas. Entonces, pues es esto en esta sala, entonces están las fotografías, los dibujos que acompañaron como todo el proceso eh, previo a crear los props. Entonces hay como también un trabajo muy minucioso de eh, estudiar ¿no? como las formas de, de las cabezas, de nuevo todo fue como a partir de las imágenes que aparecían en las, not en las noticias o los reportes de policía. En uno de los videos eh, aparece una de estas cabezas siendo eh, presentada por uno de los actores en una de las escenas y es en esa escena donde uno ve lo bizarro que es esta situación entre una imagen realista de este prop de una figura eh, decapitada y la relación que tendrían cuerpos humanos vivos eh, en la escena de la película. En el caso de la Sala 2, eh, tenemos un trabajo de Mimi Anzu, que es, es una artista de Costa Rica, pero de descendencia taiwanesa. Ella ha trabajado en sí a lo largo de los últimos ocho años en relación a su eh, herencia cultural, en relación a las inmigraciones chinas que han ocurrido en Costa Rica desde el siglo XIX. Ella, personalmente, sí, su historia está más relacionada al siglo XX, pero se identifica claramente con esta historia que puede ser contada a partir de las historias de las diásporas y de las inmigraciones que se hacen por eh, las posibilidades económicas que existen en las Américas y en otras partes del mundo. Eh, en el caso de Mimi, eh, no solamente está la Sala 2, sino también la fachada, y su trabajo y su indagación en torno al diseño está ligada a tal vez uno de los campos con el que tenemos que lidiar el campo del diseño en un estado, digamos, constante. Nos referimos a todo el campo visual que tiene que ver con las tipografías, es decir, todo el diseño que tiene que ver con el diseño de letras, que son cosas que vemos todo el tiempo y que damos por, eh, como por natural el tipo y el, digamos, el estilo de la letra en que aparecen las cosas. ¿no? Eh, cuando escribimos un texto eh, no cuestionamos por qué está escrito en ese tipo de letra, o cuando escribimos un mail. ¿no? Pero las, el estilo, la estética de las eh, palabras, eh, de las letras y de los números sí tienen implicaciones ideológicas y eso nos lo va a enseñar en la historia del arte alguien eh, como Joseph kosu que es un artista eh, conceptual de los años 60, que pertenecía a una generación de artistas quienes trabajaban eh, bastante con el texto, eh, es decir, usaban el texto como parte de su imagen, ¿no? como son de estos artistas donde no se trataba de crear una imagen, sino que texto y lenguaje era una forma de crear una obra artística. Entonces hay unas piezas muy importantes de él que son unas especies de um, tautologías de palabras y objetos. La más conocida es una que se llama eh, La Silla, por ejemplo, y en el espacio eh, colocaría una silla de verdad, eh, una imagen eh, de una impresión del de significado de una silla en un diccionario, y la fotografía y la foto de la silla que vemos en el espacio es enmarcada en, eh, al lado de estos otros dos elementos. La palabra silla también estaba escrita y lo que estaba en texto pues, era la descripción también de eh, lo que era silla en términos del diccionario. La pregunta que uno siempre tiene que hacerse en relación a COSUD y a todo el arte conceptual que tenía que ver, o que se basa en el texto, es qué pasaría si esas obras hubiesen sido escritas con una letra más barroca, es decir, más gestual, en donde la palabra silla no está escrita de una manera, digamos, neutra, sino que uno siente que hay un gesto detrás de la forma en que se escribe la, las palabras o las frases. ¿no? Cuando hay gestualidad en las, en las letras, uno siente más subjetividad, ¿no? porque hay como una mano detrás, hay un rastro que se va dejando. Lo que ocurrió, digamos, en el diseño a lo largo de la modernidad en torno al diseño que tiene que ver con las letras, es que la modernidad, al igual que lo hizo en otros campos visuales, eh, culturales y sociales, eh, purificó ¿sí? y neutralizó, e higienizó eh, las estética de las palabras, las frases, las letras. La fuente, el estilo de escritura, digamos, considerado más neutro, entre comillas, <risa> eh, es la Fuente helvética, que ha sido celebrada eh, por muchas instituciones como esa gran eh, imagen y visualidad de las palabras, las letras y los números eh, que mantiene esa neutralidad universal. Eh, el Museo de Arte Moderno, por ejemplo, para que tengan una idea, eh, quien en sí tiene en sus colecciones fuentes, es decir, el, el MoMA, en el departamento de diseño, no solamente colecciona pintura, escultura y dibujo, sino que en el departamento de diseño eh, coleccionan muebles, eh, coleccionan eh, algunas máquinas y también coleccionan fuentes. La fuente helvética hace parte de su colección y eh, hay como una especie de copyright en relación con el dominio y también a los objetos a lo largo de la historia que se han escrito con el BET, así como las, las eh, compañías en que han usado la helvética a lo largo de la historia para crear sus diseños, no para promocionar sus diseños. Eh, Miriam, quien es artista eh, y también diseñadora, siempre eh, ha intentado como ver de qué manera abordar estos dos campos, y lo que ha hecho para esta exposición es justamente. Eh, una especie de apropiación de la fuente helvética ¿no? para crear algo que eh, desde lejos podría parecer eh, un absurdo, que es el uso de esta eh, eh, fuente de nuevo neutra, universal, eh, totalmente ligada pues, a una escritura eh, románica, se dice, ¿No? de la romanización de de las lenguas ¿no? de, donde hay eh, letras ¿no? eh, reconocibles ¿no? que eh, el artista usa para escribir una, un, una lengua no romanizada que sería eh, la escritura china. Eh, lo que hace Mimion es que escribe eh, con pedazos de letras eh, escritas en el las utiliza para formar el carácter eh, de su eh, nombre familiar. Y esa es la imagen principal que vemos en la fachada. Después voy a ver una imagen en el video de la fachada. Y, eh, parte de la fachada, cuando vuelvan, eh, atrás tiene, eh, por el otro lado de la casa, hay una gran eh, imagen, un cuadro rojo, donde aparecen muchas de las compañías que, de nuevo, como dije, en relación a lo que colecciona el MoMA, en relación a la Helvética, aparece eh, escrita todas las eh, compañías que usan la Helvética como su fuente, su estilo de escritura principal para el branding eh, comercial de su compañía. Entonces hay una mezcla muy interesante entre lo, lo muy familiar y eh, esta macroeconomía. ¿no? En el caso de las piezas que están acá en la sala 2 Queríamos como contextualizar un poco la práctica de MIMEN, para los que no la conocían, eh, ligada claramente pues, a lo que está en la fachada. Y acá hay una obra de ella, eh, de 2007, ¿sí? donde ha trabajado eh, un proceso de investigación, primero que todo, eh, de nuevo las inmigraciones chinas en Costa Rica, y en este caso, un interés del artista por un documento histórico eh, donde dos trabajadores chinos en 1907 le piden al gobierno de Costa Rica que les dé permiso para traer eh, a Costa Rica a sus esposas y a sus hijos quienes los dejaron en China. Eh, no sabemos el futuro de, estos, eh, de esta petición. Lo más probable con muchas familias es que eh, no les dan ese permiso. Y Mimian lo que hace, como una especie de conexión simbólica y muy poética con esta petición, toma el texto de ese documento y lo borda en una tela chinoiserie eh, que es usualmente usada y dada como regalo para las parejas recién casadas. Eh, aparte de esta pieza... Eh, de una producción eh, de los últimos años de MIMIA, la acompañan también una nueva serie de fotografías que ella ha venido realizando al cementerio de la comunidad china, o de la colonia china en Limón, en el Caribe, en Costa Rica. Es una especie de eh, ensayo visual a este espacio que carga ¿no? con toda la memoria que ella ha venido trabajando en relación a las inmigraciones y las diásporas chinas en los trópicos. Eh, la sala poligráfica es un espacio que hemos venido activando en un área de la casa teorética que usualmente siempre había sido usado como depósito y que desde hace unos nueve meses atrás hemos creado... Eh, un espacio dedicado específicamente a la producción de grabado, de impresiones, eh, de todos los proyectos que vienen de las prácticas de grabado, pero de nuevo de una manera eh, expandida. El grabado tiene una eh, tradición en la historia del arte en Costa Rica, en sí gran parte de los artistas contemporáneos actuales y en los últimos 10 años han surgido de programas académicos del grabado y la sala por lo tanto eh, se abre como un espacio para intentar mapear la producción de ciertas ideas y proyectos de grabado pero que no necesariamente estén anclados en una relación del grabado como una relación de carpeta o de edición sino a partir de un proyecto eh, y una idea y una visión de la, de, del artista invitado en donde usa el grabado como una manera de explorar eh, algunos temas o algún proyecto de su interés. En este caso tenemos el proyecto de Emanuel Zúñiga, quien es un artista eh, súper joven que todavía está en la Escuela de Arte. Emanuel eh, se ganó una beca eh, que fue dada a través de una convocatoria que hicimos eh, gracias a Arts Collaboratory y, e IVOS donde eh, se pidió a los artistas justamente pasar ideas de proyectos a partir del grabado y su obra, eh, que la pueden ver cuando entremos, eh, gira en torno a una exploración bastante introspectiva en relación a su eh, espacio familiar y a, su, eh, y a los objetos, sobre todo, eh, que cargan la memoria de... Eh, esa exploración introspectiva que él está intentando realizar eh, gran parte del proyecto se basa en sí en una posición muy interesante en relación a crear impresiones eh, de grabado a la mesa de trabajo eh, de su abuelo y de su padre eh, quienes en sí son artistas y quienes han creado eh, digamos, grandes obras en términos como muy físicos, ¿no? eh, eh, casi como, eh, como una carga como bastante masculina, diría yo, eh, o masculinizante, ¿no? y que eh, en el caso de Manuel hay como un interés eh, muy interesante de intentar impregnar el lugar donde se crean eh, esas grandes eh, piezas. ¿no? Eh, la eh, pieza no solamente incluye esta mesa, sino otros objetos que están cargados a esta memoria y una apropiación de fotografías tomadas eh, por algunos miembros de su familia que es en sí un, un ejercicio muy interesante para eh, un artista tan joven que esté en la universidad que entienda que el apropiarse de una producción que no, es, que no viene en sí de él eh, pueda ser considerada parte de una obra de arte.